Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy tenemos acá un Huawei Y8S Que tiene bloqueo de claro En este caso sería un bloqueo por falta de pago gente Acá como podemos ver ese anuncio tan molestoso nos aparece a cada momento de excepción cuando nos vamos a ajustes también nos va a aparecer gente Pero hay que hacer un proceso para quitar esto Y así es que vamos con el video Acá por ejemplo voy a reiniciar gente Hay que reiniciar el equipo Vamos a reiniciar a ver listo reiniciamos y cuando encienda vamos a estar al tanto para hacerlo más rápido que podamos que esa aplicación, eso viene a ser una aplicación en segundo plano, no nos aparezca gente y nos deje hacer el proceso de desbloqueo que sería en ese anuncio, listo vamos a empezar vamos a esperar que se reinicie el equipo y vamos a estar al tanto para hacer las siguientes configuraciones obviamente para que se nos deje ingresar a Google y puede descargar lo que necesitamos, ahí vamos a esperar gente vamos a tener paciencia en este punto, vamos a reiniciar cuando el equipo no te deja chance hay que reiniciarlo, nos vamos rápidamente acá a ajustes, nos vamos acá cerca del teléfono, a sistema nos vamos acá cerca del teléfono acá presionamos número de compilación gente hasta que se active opción desarrollador listo, acá tenemos opción desarrollador acá vamos a ir hacia el fondo gente a donde dice límite de proceso en segundo plano lo vamos a dar y no hay proceso, listo, gente. Entonces, como ustedes pudieron ver, lo hice yo de una forma rápida. Espero que ustedes lo pongan, no importa el video en cámara lenta, para que puedan hacerlo. Pero yo acá, por ejemplo, ya le he puesto esta opción, le he cambiado porque estaba limitada el estado limitado, que no hay proceso, listo, gente. Ahora sí, ya vamos a ir hacia atrás y acá en este caso nos vamos a ubicar acá y vamos a ir al navegador, gente. En este caso, a Google si en este caso este equipo no tiene navegador de Google Chrome vas a buscar el navegador que tenga gente porque creo que algunos Huawei no tienen ese navegador vamos a buscar a ver si tiene, listo, acá lo tenemos Google Chrome acá vamos a tener internet, si es que no tenemos internet nos conectamos a Wi-Fi gente, como ustedes pueden ver ya no nos aparece el anuncio vamos a conectarnos a Wi-Fi listo, nos conectamos para descargar una aplicacioncita simple gente que lo va a solucionar todo ahí conectado, listo, vamos a volver hacia atrás nos vamos a ubicar acá, en el buscador vamos a cargar la Quick Chocolate Maker a ver, si es que nos lleva a Play Store, vamos a, a ir hacia atrás Quick Chocut Maker listo, buscamos Quick Chocut Maker gente, listo vamos acá nos mostrará varias páginas, pero que lo que vamos a descargar sería de esta página de acá de Malbite. que dice de esta página gente, vamos a descargar listo, vamos clic ahí, descargamos nuevamente lo vamos a descargar ahí dice descarga segura a ver vamos a ver si es que no está descargando vamos a ir acá en descargas no se nos puede descargar. sí, si listo ahí empezó justo la aplicación a descargarse vamos a esperar que se complete el proceso de descarga gente listo como podemos ver ahí se está descargando la aplicación y una vez que se descargue gente vamos a proceder a instalarlo en este caso vamos a esperar creo que no quedan menos de segundos en descargarse si sí, justo acá nos pide aceptar listo y lo vamos a en abrir listo ahora vamos a instalarlo gente la aplicación entonces vamos a esperar que se instale correctamente no puede darte error gente maker descarga de la página que te dije también para evitar errores Listo, acá lo vamos a esperar que termine el proceso de instalación para abrirlo, gente. Listo, podemos ver acá ya se nos ha instalado. Le vamos a dar en abrir y te va a abrir un menú, gente, como con bastante opciones en la que, cual tú te vas a ubicar en la primera. En este caso, lleva el nombre de Cosity. Acá lo tenemos, Cositic, y tenemos varias opciones. Si no te encuentras con este nombre, también aparece con un nombre de SDLL. Pero en este caso lo tenemos en la primera parte y también puede aparecer en el fondo, gente. Listo, acá vamos a dar donde dice Cositic, abrimos y nos vamos a la segunda opción. Acá le vamos a dar información de la aplicación y vamos a ver, gente, que nos dé la opción de deshabilitar. En este caso, si nos da la opción de deshabilitar y acá en la parte de abajo también vamos, estos permisos vamos a desactivarlo y vamos a borrar lo que sería, vamos a ir a donde dice memoria vamos a borrar memoria cache y borrar datos, listo eliminamos esos datos y nos vamos hacia atrás, acá deshabilitamos la aplicación listo gente y eso sería todo entonces ahora ya ustedes van a ir hacia atrás sin ningún problema y pueden habilitar lo que sería la opción que desactivamos anteriormente en opción desarrollador, que viene a ser acá en sistema, opción desarrollador, acá nos ubicamos en la opción límite proceso segundo plano, que lo tenemos casi hacia el fondo, acá lo tenemos, lo vamos a activar límite estándar, pero la aplicación no nos va a aparecer gente porque lo hemos deshabilitado, no vale restablecer ni actualizar el equipo ya que eso volverá a su normalidad. Eso fue todo gente, espero que les haya gustado el video y no